Saben, empecé a revisar teorías viejas como la de que quien aparece ahí era el padre de Eren, pero le dibujaron diferente y entonces... Pero luego pensé que Eren no podría estar viendo el futuro. ¿Qué tal si en vez del futuro está viendo el pasado? Ya que si él es el hijo de un titán cambiante, así como historia, pues tenía conexión brevemente con sus recuerdos a través de Eren. Tal vez Eren tiene conexión con su padre. Y entonces me puse a ver y me quedé con la teoría. El sujeto que se come... Que mueren aparentemente es Eren Krueger. Esa es mi teoría. Ay, por cierto, agradecería si me dijeran cómo llamarle a este video, ya que no sé qué nombre sería específico para el video. Gracias.